Esa es la que se la gloria, querido oyente, querido televidente, porque nos escuchan, nos ven en la radio y también nos ven por eh, YouTube, Facebook Live, Instagram y también nos ven en Twitter. Un saludo muy grande y poderoso a todas las personas que nos siguen, le dan este like, hacen sus comentarios, gracias y la gloria y la honra para el Señor. Hoy con un tema maravilloso que nos pone el Señor que se ha titulado Lo que no deja madurar a las personas, lo que no deja madurar a las personas en esa parte, esa parte espiritual y la gente que, como siempre digo, de qué vale ir a un templo, de qué vale eh, orar, levantarse temprano, orar, pero sí, lo que nos dice, lo que nos va a decir ahorita en el Espíritu Santo, no se está cumpliendo. Es por eso que en, esta, eh, en este video, en esta emisión, eh, el Señor va a hablar lo más profundo de tu corazón, y mira que eh, el Señor nos lleva uh, a hay cuatro... Cuatro cosas que no te llegan, que te hacen, uh, no te dejan madurar, uh, no dejan madurar a las personas, a lo espiritual, crecer. Mucha gente pide esa llenura del Espíritu Santo, pero después has a pensar por qué no estás llenado de su Santo Espíritu? Bueno, una de, esas de, una de esas cuatro cosas que nos trae al Espíritu de Dios nos dice, la envidia, la segunda los celos, la segunda la codicia y el tercero el chisme. La envidia y la el, el envidia vemos muchas, muchas congregaciones, muchos hermanos teniendo envidia, eh, porque están teniendo esa del Espíritu Santo, pero tú no pones de tu parte y el Espíritu Santo quiere estar, quiere llenarte más, rebosar esa copa en el nombre poderoso de Jesús, pero tú no dejas porque hay esa envidia, no únicamente en la congregación, sino hacia un familiar, hacia un vecino, hacia lo... Hay muchas cosas en, eh, que tiene envidia en tu corazón. Y vemos que en un proverbio que nos dice, el proverbio capítulo 14 versículo 30, que nos dice, más la envidia es carcoma a los huesos. Esa envidia que, igual de ayudarte, igual de llenarte una vez más en la profundidad de, de Dios, eh, está como hundiendo, como está retrocediendo. Estás alejando el Espíritu de Dios en tu vida. Otra segunda, los celos. Uf, eso, es, eso va de acuerdo con la envidia. Va teniendo, tienes envidia, llega uno celos y esos celos están en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, uh, pues habiendo entre vosotros celos, uh, celos, contiendas y disensiones, no sois, uh, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, mira lo que nos dice la palabra, la primera carta de los Corintios que nos dice: Si hay envidia en tu corazón, en tu vida, hay, hay celos. Y cuando hay celos, Estás alejando, estás haciendo más a lo carnal, estás haciendo más a lo del mundo. Mucha gente quiere la prosperidad, pero no quiere la prosperidad espiritual. Esa es prosperidad dentro de cada persona. Otra tercera, de, de, de esa envidia y de esos celos hay una codicia. Y esa codicia nos lleva al Señor en Job uh, en 5.2. Y es cierto que el necio la ama, lo mata la ira y el codicioso lo consume la envidia. Muchas personas que vemos que dicen que ser maduras, personas maduras, pero realmente no son maduras, tienen envidia, tienen celos, tienen una codicia de que, como dice la palabra, es cierto que el necio la mata, la ira, y el codicioso lo consume la ira. Esa envidia que realmente es celos, eh, esa codicia de cómo de a, a, a, abarcar todo, y realmente no está haciendo nada. Y pues pedimos por esas personas, pedimos por aquellas almas que el Señor está tocando, lo más que tenemos corazones y llorar por ellas, llorar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Si hay envidia en ese hogar, si hay celos, en codicia, mucho cuidado, porque al momento que haya su celos, esa envidia, esa codicia, estás abriendo la que, la puerta al enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos, te, te reprendemos, Satanás, si estás en la falicidad de los hogares y estás poniendo eso en los corazones de los hijos de Dios. Recordemos que todos... Eh, somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que eh, tener cuidado con quién te juntas, con quién andas. No estás diciendo que no te vayas a meter con otra persona. El Espíritu de Dios va a poner con quién andar o con, o con quién no debes andar. Eh, yo, de aquellas personas que nos ven por primera vez, estás, estás eh, comenzando los caminos de, del Señor. Bueno, el Señor eh, va a comenzar a trabajar en El Señor va a comenzar a decir. No debe haber envidia, no debe haber celos, no debe haber codicia, porque eso no es de un, de un hijo de Dios, eso es, una, eso es del mundo. Y el mundo hay muchos celos, muchos envidias porque el, eh, este, este compró un carro, yo también voy a comprar un carro, porque él compró esto es, voy a ser igual a él. No, eh, ya conociendo de Dios, debemos ser maduros, debemos cambiar, debemos, transform debemos ser transformados en el nombre poderoso de Jesús y ante todo, debemos de llenarnos de esa... Eh, de esa, de esa humildad, como en Señor Jesucristo. Ya un último, un último punto que nos pone el Señor en esta emisión de la fe que conquista, un punto que cuando hay envidia, cuando hay celos y codicia, siempre hay algo que se está viendo en las comunicaciones, y no únicamente eh, en el cristianismo, sino que es en todo momento. Chisme. Ese chisme que realmente no se está llevando a ese, a ese siguiente nivel Como siempre lo he dicho Tienes que morir a muchas cosas ¿Para qué? Para poder llegar a, a lo más alto A lo más A, estar, a, estar, a tener ese tú con el Señor tú quieres estar más cerca del Señor Tú dirás, claro que sí Entonces tienes que morir a esos seres A esa envidia Tienes que morir a esa codicia y a ese chisme Y por eso el Señor nos lleva al proverbio Capítulo 20, versículo 26 Que nos dice sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Vemos un día los hermanos hablan entre sí, hay contienda en los hermanos que Qué impresionante. ¿no? Bueno, lo que voy a decir, lo digo con todo respeto: si está en el mundo, bueno, listo. Uno ya conociendo de Dios el chisme, mm -mm, ya no, ya debería estar fuera de nuestras. De, de, nuestra, de, nuestra, de nuestra área, de nuestra vida Entonces, mis hermanos, eh, el Señor nos está hablando lo más profundo de nuestras vidas. Nos está diciendo, ¿quieres madurar? Deja la envidia, deja los celos, deja la codicia y deja el chisme. ¿Quieres crecer? dobla rodillas. Si eso está en tu corazón, si eso está en tu vida, comienza a doblar esas rodillas y orar a tener esa intimidad con el Señor y pide al Señor que te ayude. Porque deja el límite que te puede llevar. Un pastor, un líder, eh, son los que te pueden direccionar eh, cómo llegar a, a la presencia de Dios. Tú tienes que comenzar a estudiar, aprender la palabra de Dios y siempre darle la gloria y la honra a nuestro para el celestial. Y algo muy importante es que cuando no, no maduras, es que realmente, y llevas mucho tiempo en los caminos del Señor, es que no estás tomando en serio. Eh, eh, eh, la verdad del camino de la vida que es Jesucristo, que es el abogado de nosotros está el Padre si no estás tomando en serio a Jesucristo yo te digo algo eh, estás perdiendo el tiempo y como alguien me lo dijo hace mucho tiempo y si realmente tú no estás tomando todo en serio eh, hay otros más atrás que están diciendo yo quiero, yo quiero vivir, no me quiero quedar yo quiero estar en esa gran cena y darte la gloria, la honra y el poder Suena duro, pero la verdad, como dice la verdad, no la verdad siempre va a, a, va a transformar, va a cambiarlo. Y como hay una frase que dice que a la gente le gusta la honestidad, pero cuando se habla de la verdad, se enoja. Entonces, bueno, el Espíritu de Dios nos salva lo más profundo de nuestros corazones y yo te invito, como sigas con nuestras redes sociales, con YouTube, suscríbete. Dale un comentario Comparte sus videos Y siempre dale la gloria, la honra A nuestro amado rey Recuerda estamos en la gloria Para hablar de Dios Bendición